¿Ves a este titán? ¿El pequeño titán de un metro? Bueno, realmente en el manga es más grande, pero no. Pero en una página extra es muy, muy, muy pequeño. ¿Ah, no me crees? Aquí está. Bueno, pero no dejemos que hable yo, dejemos que un video montaje hable sobre Kakashi. Es porque otras páginas extras nos contaron una historia acerca de Armin y un titán que vimos aproximadamente en el volumen 9, cuando el titán simio transformó a la gente de Ragako en titanes. Primero que nada, hay que recordar que es muy posible que este titán ya se encuentre muerto porque en las páginas del manga se aclara que eliminaron a todos los titanes de Ragako exceptuando a la madre de Connie y ese titán se encontraba entre ellos pero debido a su diseño un tanto chistoso tomó un poco de popularidad este pequeño titán resultaba muy hilarante y por esta razón se volvió muy popular a tal grado que fue incluido en la película live action esto quiere decir que este titán no sería tomado tan en serio y es por esto que esta ova en la cual Armin lo conoce, lo visita y se vuelve de alguna manera un subordinado de Armin. Bueno, y esa fue la razón por la que este titán se volvió tan popular y teóricamente se robó la atención de todos sus lectores. Gracias.